el próximo lunes, ayer fue enviada para el próximo lunes conocerla eh, aquí en San Francisco de Macorís, creo que a las 3 de la tarde así que vamos a mantenernos pendiente de lo que pueda pasar con este jovencito que ya en múltiples ocasiones se ha visto envuelto en, en, en problemas judiciales y ahora intentando ¿verdad? y amenazando a su ex pareja de publicar fotos íntimas, además de amenazarla hasta de muerte eh, de no eh, ceder ante la petición de que él quisiera volver con él. De, de vamos a tener. De ojo, manera pública agredieron a un, de, a un militar claro. y no le pasó nada. Pero vamos a esperar, señores, ahora les corresponde aquí. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con este jovencito que esperamos porque la justicia realmente eh, sea lo más transparente posible eh, y pueda, eh, se le pueda conocer la medida de y vamos a ver qué va a pasar con este jovencito eh, que parece que no es muy muy eso, eh, se eh, llama, eh, eso se llama aromas del... Él eh, es hijo de Ernesto Fadula, que se llama el, el doctor. Muy que iguales. ¿Eh? Todos son iguales, prepotentes. Eh. Eh, Entonces, son tengo de la esto. información... ¿Son de tengo la información de que este joven tenía de orden de alejamiento serio de su ex pareja. Y por insinuación... Como más de las 75 años. Oye, 40, 40, exactamente. Y por muertas. insinuación de familiares del joven... Eh, se le fue retirada esta eh, orden de claro, alejamiento, entonces vuelve, él, vuelve. Él entonces, si si la persona cede ante esta petición, verdad, que siguen haciendo los familiares para que la joven ceda. Y deje esto, ¿verdad? Que ya es muy difícil. Vale, Puede pasar lo que ha pasado. Parte exactamente. ¿no? Con las normal, otras que mujeres que, también, que han sido víctimas es de sencillo, su suicidio. No así que mucho problema. cuidado, mucho cuidado con las decisiones que puedan tomar nuestras autoridades. Es el. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, mira, el día de ayer, eh, el día de ayer, eh, la, la información que salió en el periódico. Y confirmada eh, por el Banco Mundial y por el FMI, de que nuestra economía ha crecido otra vez dos dígitos, ¿verdad? 5.3, 5.1. Y más que celebrar ese crecimiento, debería darle vergüenza a los que han ostentado el poder por más de 20 años, porque según este informe que dice Valdez Alviso, tenemos 20 años en crecimiento continuo, y somos de las economías más saludables que existe en Latinoamérica, según, no lo dijo, no lo dijo el Palacio Nacional, ni lo dijo eh, otras instituciones dominicanas, sino la dijo el FMI y el Banco Mundial, ¿verdad? Que esas son las que miden las, las, instituciones, autorizadas las instituciones autorizadas para emitir esos para medir. datos. Pero más que celebrar y más que felicitar a los gobiernos que han hecho esto durante 20 años, es darle vergüenza. Darle vergüenza y esconder la cara como el avestruz. Porque quiere decir, quiere decir que todo ese crecimiento económico solamente está, siendo, está está llegando a los poderosos, a los ricos, a los comerciantes, a los altos comerciantes, no, no, no, a, no a todo el mundo, no, a los eh, poderosos y a los políticos. Quiere decir que todo este crecimiento de más de 20 años de la República Dominicana se ha quedado arriba. Y es mucho dinero, mucho el crecimiento. ¿Eh, visto? Es mucho. A juzgar por las A juzgar por las informaciones que, que ustedes eh, que de manera eh, la enseñan como un logro debería ser una vergüenza. Una vergüenza no. Debería ser, eh, es más, yo me lo callara si fuera yo, porque si yo tengo 20 años en crecimiento y una República Dominicana cada vez sumergida en el deterioro que está, no, no, ni, todo aquel que piense, aunque sea un chin, va a enfilar la razón de por qué no hay crecimiento, por qué no se ve, por qué ese crecimiento no se visualiza, no se siente, no se palpa, no se ve. Simplemente va a decir, oh pero, ¿es cierto que se están haciendo multimillonarios? Con... ¿Y, por qué... ¿Y por qué ese afán y esa agonía y esa eh, traspiés que se hacen uno con otro para subir al poder? Es que, hay una... es que hay un botín, y ese botín es el crecimiento económico dominicano, el crecimiento del país, el crecimiento macroeconómico. Esa palabra desde que Leonel la introdujo con la, En el primer periodo Ha sido el estandarte Para hablar del crecimiento De este país, pero no baja No se siente, y así lo dice El informe del Banco Mundial No soy yo que lo digo, ustedes buscan por ahí Informe del Banco Mundial y FMI y Ustedes le van a decir, así mismo el, La República Dominicana es una, es una de las eh, Economías más eh, Fortalecidas En la, la, Latinoamérica Y es de las, la, las economía que ha ido creciendo de manera ascendente, nunca se ha bajado por debajo de 5 puntos, nunca ha bajado, de, de hoy en 20 años no ha bajado de 5 puntos y de dos dígitos su crecimiento económico medido cada tres meses. Búsquenlo, no me lo crean a mí. Entonces yo les digo, lo que han estado en el poder durante esos 20 años, ¿qué han hecho con la República Dominicana con las dos repúblicas americanas que conocemos, la de los políticos y la de nosotros, los simples mortales. ¿Qué ha, pasado, ¿Qué ha pasado con el pueblo de la economía más sólida de Latinoamérica? Sumergido en más inseguridad ciudadana, sumergida en más de, de, de, de, de gente sin techo, gente sin comida, gente sin esperanza, porque yo le quiero decir algo. Uno de los mayores países de exportación de cerebro que tiene Latinoamérica somos nosotros. Gente bien preparada que se tiene que ir de este país. Porque no tiene esperanza. ¿Qué, le puede, qué, puede, qué, qué podemos pensar? ¿Este informe es para reír o para llorar? Este informe es para sacar una conclusión de que nosotros tenemos que tratar de que ese botín... No se quede ahí arriba. Y todo es la política en que cómo, de cómo se llega al poder. No puedo llegar al poder teniendo tantas responsabilidades y tantas deudas. Porque la tengo que pagar cuando tenga allá arriba. ¿Y cómo la pago? ¿Cómo la pago? Me pregunto yo. ¿O cómo se ha hecho durante estos 20 años? Más que alegrarme de esta noticia de que hemos crecido, abro los ojos y miro al cielo y solamente le digo al Señor que siga protegiéndolo tal como lo ha hecho. Porque con, esta, con estos 20 años de crecimiento y aún estamos vivos, sin ningún tipo de representación de ese crecimiento en la, la población, en el pueblo dominicano, necesitamos la luz y las manos del Señor para poder seguir viviendo en este país, lamentablemente. Bueno. No entiendo eso. Hoy es jueves 30 de enero, Sergio Antonio Romero Pérez. En el día de hoy, pues, viene Gonzalo. Aparte del cumpleaños del, del suegro, que sí. es un evento internacional. Sí. Viene Gonzalo Castillo a San Francisco no, de si no du hizo. duerme en el balcón, si no dice eso otra vez. ¿Eh? Duermen del balcón. La, la, eh, ya Martín sabe que... Sí. Sí. Viene Gonzalo, eh, Gonzalo. Viene Gonzalo. Gonzalo a Castillo, pujar, viene a San Francisco de Macorís. Por su de hoy. Mi, claro, me imagino que parte de... De, de decirle de los, a su candidato que lo apoya. De el viene a apoyar a sus candidatos. Porque no puede a ser. No de aquí de San Francisco, claro que no. no de San Francisco no, de Macorís. Okay. Y una manera muy peculiar, eh, ayer veía yo... Cómo Atención la a las mujeres que vayan sector, al salón a hacerse su rol Del sector, eh, la parte alta de aquí de San Francisco de Macorís, eh, Como el, el equipo de campaña ha instalado una serie de, de, de carpas en algunas esquinas eh, muchas, si tú das un rollo gratis. Si tú... No. <ríe> no, no. Ah, bueno, no, no, no, no. Son carpas, okay, son okay, car okay. carpas en la esquina. Me imagino que una estrategia donde, como va a ser un recorrido por diferentes sectores de San Francisco de Macorís, pues imagino que él se estará, digo yo, tal vez deteniendo en algunas de esas esquinas eh, mm, compartir. a compartir con...